Hola, mi nombre es Álvaro, tengo 41 años de edad y estoy muy contento y emocionado de estar aquí porque quiero hablar sobre cómo tener una vida fabulosa, la vida feliz, que todo el ser humano nos merecemos por nacimiento. ¿Quién no quiere tener una vida libre, una vida abundante, una vida poderosa, una vida capaz, una vida con mucha imaginación, creatividad, diversión, una vida magnética, donde todo lo que queramos, to todo lo que deseemos, venga a nuestro camino, a traerlo como magnetos. ¿Quién no quiere vibrar? ¿Quién no quiere ser vital? saludable, ser un modelo para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros padres. ¿Quién no quiere tener una vida ligera, una vida tranquila, una vida completa, una vida sin limitaciones? Pero ¿cómo podemos tener todo eso cuando vivimos en un mundo donde el hay un alto porcentaje de mucha negatividad? Las noticias, el gobierno, los vecinos, el radio, canciones, las programaciones que nos dan los grandes líderes